El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD en esta ciudad, Siquio NG de la Rosa, en torno a la espera de que inicien la construcción de diferentes obras que el Estado ha prometido, dijo, aún está a la espera de que los funcionarios aprovechen el escenario de las actividades por el natalicio de Duarte para anunciar el inicio de los trabajos. La construcción del hospital regional eh, no es una promesa, es una necesidad. De, de San Francisco de Macorís y la región. Y nosotros en múltiples oportunidades hemos estado sumados a las voces de que, que se cumpla con esa promesa eh, que fue hecha en años atrás. Indiscutiblemente que el protocolo indica año por año y durante muchos años que ese es un día Sagrado, venerado por los dominicanos, el respeto de la dignidad histórica de quien eh, nos dio nuestra nacionalidad. Este, pero eh, yo no me opongo a que se realicen las celebraciones, misas y actos protocolares. Lo que nosotros tenemos la esperanza y vamos a seguir pidiendo y luchando, de que, eh, ojalá. Eh, sea ese día el día de que eh, anuncien que traigan el cheque y, y los ingenieros que van a iniciar la obra. En torno a las juramentaciones de miembros que habían salido del PRD, el dirigente político dijo se espera sean más los que regresen a las filas de este partido. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.